Bienvenidos a GP ODS Tiritaca. En este canal vais a poder encontrar vídeos y listas de reproducción de diversas temáticas orientados al desarrollo sostenible. Podréis hacerlo tanto en español como en inglés. Concretamente trataremos los siguientes ODS. Educación de calidad, energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas. Esperemos que os guste y que os motive a intentar cambiar las cosas.